Unidad 2. Planeación y profesionalización. La llama de una OSC que no esté organizada se apagará lentamente. En nuestro país, la administración de las OSC es deficiente debido a la falta de lineamientos claros. En esta unidad veremos qué pasos contemplar y seguir para que nuestra organización pueda realizar un trabajo profesional. Todo esto basado en una planificación lógica y real del trabajo.